esa es una gran ayuda de mi amigo pero bueno, el saludo era hola, era tu carambola y no, no le estoy hablando a tu bola así no, no bueno, este canal se llama Alegrita y si pudieran ver el nombre sería mejor ¿no? ve el nombre? ahí está, ahí dice Alegrita para los que quisieran saber qué significa el nombre, se aguantan y para los que quieren saber mi nombre, también se aguantan, Porque hasta que no me pregunten, no se los voy a decir. Bueno, en este video quiero hablarles sobre las cosas incómodas y vergonzosas a la vez. No sé si alguna vez han pasado esas, esas tragedias horribles en medio de la calle, en el cine, en tu casa, hasta en el baño puede ser. No sé, pero a varias personas sí les ha pasado eso. ¿O no les ha pasado la vez que entras al baño de tu amigo. ¡Yay! Al fin voy a hacer lo que tengo que hacer. Entras al baño y dices... ¡Mierda! ¡No hay papel! Eso no. Eso es muy vergonzoso. Porque tienes que llamar a tu amigo. Ponte que se llame... ¡Juan! En tu baño no hay papel. <ríe> y que, y que, que tu amigo entre... Que tu amigo entre con el papel. Eso es raro. Y te diga... ¡Pinche cagón! No... Terminaste el papel, pero bueno. Hay otras situaciones como en el cine. En el cine es incómodo. Especialmente si vas con tu chico y no sabes besar. Eso es horrible. Porque te empiezan a paposear y tú eres de... ¡Qué asco! Y el de tu lado es... ¡Pinches niños raros! Pero bueno. Después, otras situaciones incómodas que puedes sufrir en tu casa. En tu casa. El tropezarte y caerte de cara. Porque todo el día o hasta un mes o hasta un año van a gozar de ti que te hayas caído. Situaciones incómodas es cuando tu papá y tu mamá están hablando de lo que tú ya sabes. Y tú, es en, tú estés en medio y te digan, es momento de darte la charla. La famosa charla en la que tú ya sabes lo que te van a decir. No necesitas que te expliquen, pero igual lo van a hacer. Pues bueno. En este video también les voy a presentar a uno de mis amigos. ¿Podrías pasar, por favor? Uno de mis grandes amigos que oh, me sigue oh, dando... ¡No, no, no, no, no ¡Ah, perdón! Hola, lloran! Bueno. Trabajo de medianoche. <risa> pues bueno... De vez en cuando. Él es mi amigo y es, en este video me va a ayudar a representar algunas situaciones incómodas con amigas. Por si acaso quiero asegurar que soy hombre, a pesar de todo lo que van a ver después. Bueno, sí, sí es hombre, sí es hombrecito, es muy machote. Machote con respeto. <ríe> pues bueno, hasta mientras, hasta que se vaya a preparar mi querido amigo Jonah, sí. les voy a estar hablando de las situaciones incómodas todos y también las vergonzosas. Las vergonzosas son aquellas en las que te encuentras con una amiga, y pues bueno, estás caminando de lo más pasiva, y entras a la acera... Y ves a un chico muy hermoso y dices, oh por Dios, ese chico es demasiado lindo. Pero hay una maldita grada que siempre te la va a cagar. Te tropiezas con la grada y es como de, la, la, la. pum. Eso no es justo, eso no es para nada justo, dices. Y el chico al que viste se ríe de ti. Esa es una situación muy vergonzosa. Otra vergonzosa es... Yo no sé si es común para los chicos, pero es cuando tratan de tirarse un pedo. Eso es súper incómodo, porque no saben dónde lo van a hacer o cómo lo van a hacer sin que salga el ruidito horrible y el olor. Pues bueno... Es que hay que liberarlo. <ríe> bueno, ya escucharon, <ríe> Pues bueno... Vergonzoso es que te equivoques al leer en público. Hay muchas palabras en el diccionario que, bueno, pronto les voy a estar explicando qué palabras te puedes confundir mucho. Como en el saludo de mi querido amigo Echona. ¡Olis, bolis, Willis. ¿A qué te suena? Bueno, eso ya me lo responderás tú. ¿Listo? Ya tú sabes, baby. Pues bueno. Ahora voy a presentarles a mi amiga Betsy. ¡Betsy! Sí, es mi amiga Betsy. Dicho, estoy disponible de 2 a 4 en las noches. Entonces ya sabe. Para disculpar, es que es un poco ofrecida. ¿Un poco? <risa> no la ven. Oh. Acaba de llegar de un servicio comunitario. Se me baja. Se me baja. <risa> bueno, pues bueno. Ahora vamos a simular cómo entre amigas se pueden, ¿cómo se puede decir?, avergonzar frente a otras personas. ¿Cómo te pueden quemar? A ver. No. A ver, a ver, a ver. Tú vas pasando por ahí y, y no sé, ves a un chico. Tengo que hablar como mujer, ¿no? ¿Qué? Ok, sí. ok, ok. a ver. ¡No pensar de... Pues bueno, no a disculpar, es que, pues, eso de cambiarse no es bueno. Es pues bueno. No se cambien de sexo, chicos, no se cambien de sexo, ni por un okay, No, no lo hagan. Después van a aparecer con esto y. ¿Veis que es una ofrecida? Se... Ya. Me andan mirando Sí, claro Es cómodo No te interrumpo Pues bueno, ya Cuando es incómodo hablar con tu amiga Y te digan Oh por Dios, hay este chico que me gusta Y dicen ¿Dónde? ¡Ah! Y, y señalan así de ¿Ese? Y tú eres de... Sí. No, eres el de atrás Por. Pues bueno, otra situación vergonzosa. Yo no sé, Che. A ver, cuando vas al baño y, y, y te estás aguantando de, de todo, todo el día, posiblemente cuatro días, y, y me pasó. Así que <risa> <risa> no quiero contarla por qué me aguanté cuatro días, pero bueno, estás, entras al baño y, y todo está. Ok, esto es de chicos, así que voy a tener que te A ver, tú vas entrando ahí todo bonito y vas ahí. Y, y no encuentras dónde ir. Y ahí hay uno, pero hay dos cosas. Una chica, una chica. Me pasó que había una chica. Una chica. Bueno, parecía una chica. No como yo, obviamente, o sea. vas Pero bueno, entras. vas. Y te empiezas a osmear. Osmear, y vos eres... Y vos quieres. Y después te sales. Y, y notas que te va persiguiendo. Y vos, y después se sabe lo que pasa el psicópata y todo eso. Pues bueno, esa es una de las grandes situaciones incómodas. Posiblemente nunca les haya pasado eso, pero esperemos que no. Después... Van a perdonar mi desorden mental. <risa> pues bueno, a ver, eh, después otra situación vergonzosa. Dime, ¿qué te ha pasado con una amiga? Y empieza a mirarte el culo y te empiezan a hacer cosas a tu culo. Me pasó eso hoy. estaba todo de linda hablando con mi profesora y seduciendo a la... Y, así. y la otra es que con cara de: le doy, no le doy, le doy, no le doy, le doy. ¡Te doy! Y el otro es de: Y sientes que algo te entra, te penetra el alma y no sabes qué hacer y solo miras y se ve riendo y vos te No me culo. Palabras profundas para una chica sensible. <risa> chico. Ya bueno, chico, chica, lo que sea. Vamos <risa> explicando. Otra situación incómoda que te puede pasar con tu amiga es al hablar en teléfono. No solamente con las chicas, con los chicos. Estás hablando con tu papá y de pronto es... Hola papá, ¿cómo estás? Sí, claro. Y empiezan a hacer bulla. Es cosa de, sí papi, ya estoy bien, ah, ah, ah, ah. Dios mío, no. ¡Pede! Y haces eso con tu amiga. Así la tiras. ¡Nada! Pero es que es tu. ¿Lo ves? Pues bueno, espero que les haya gustado este video. Es el primero que hago y espero que sí les guste. Si les gustó mucho, pues suscríbanse verdad no, no un pulgar opuesto hacia arriba y si es que no, pues ni se molesten en comentarlo, ni en suscribirse, ni en darle ningún like, ¿sí? Pues bueno, este es el video de hoy. ¡Chao! ¡Chao no, <risa> los isoles.